Ya, por circunstancias de la vida que aún no me explico... Esta bicicleta vamos a tener que hacerle mantención antes de su tercera salida. Oh, la arquilla nunca había estado tan bien. El choque está igual de lento que siempre. No, no le siento juego. Si es que dura, el teflón es brutal para los bujes. <ríe> para el pivote principal no lo recomiendo de ninguna manera. No es bueno que tu bicicleta tenga juego en el pivote principal. Between, te va a tocar duro. Algo sonó a que topó mucho, la rueda en el cuadro, la rueda en el puente, no sé, quizá es mi imaginación. Uh. No le quiero pegar a la cámara que va colgando atrás. Uh, esa curva es terrible. Uh. <ríe> El pedal la tengo. Uh. ¡Fondo! ¡Fondo! ¡Fondo! La horquilla va brutal. La horquilla va brutal, brutal, brutal. Creo que el cuadro se siente un poquito más brutal. La magia del teflón. <risa> va, va copiando brutal. No se siente controlada como que hubiese un fluido hidráulico que... le dice que hacer las suspensiones, pero... Suena como tanto oh. uy ¡Oh, plano que en esta, wea! ¡Oh, Dios! El rebote de atrás se siente lento de todas maneras, pero qué más le puede pedir ese choque oh. Oh. Te está te está portando bien, Juan. Apenas se le siente juego al, al pivote principal Sí, estos juego en las barras Pero están lubricadas como nunca han estado antes Seguimos en una pieza Ah, oh, la transmisión de este Le estoy pasando los cambios pésimos, pero me ha dado problemas desde que salí De repente es una clac. Me cuesta creer un poco lo que está pasando hoy día Iba y tan mal y ahora te estáis portando relativamente bien Bastante bien, seamos bien sinceros <ríe> ¡Uh, la cámara! Después de esa toma yo pensaría que la bicicleta se siente brutal. Pero como que sentía que estaba a punto de desarmarse. <risa> ¡Uy! ¡Uy! Me caía el hoyo. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de esto? Bueno, no está suelta. Eso es solo que tiene juego. No la miren más. Esta pista es exigente para cualquier visita. Vamos a ver cómo llega esto. Ya se ve como esa roca. Uy, y ese tronco. Esa línea nunca la había hecho. Oh, oh, oh, oh. Nunca había hecho una línea tan mala. De los aire encetados, como todo. Oh dios, la estoy dejando caer en todos los hoyos y se lo está comiendo todo oh. Eso es lo del si sí, los neumáticos agarran, pero no agarran tanto. Mi cámara, mi cámara, uh, uh, loco. Esa cámara le iría mejor yendo al otro lado. Uh. Uh. Los frenos son mecánicos, pero te detienen. No tengo nada contra los frenos mecánicos. Uh. Los pedales son plásticos. Pero igual me han mantenido las zapatillas bastante bien. Maquita. ¡No la transmisión suena como tarro Y no confío mucho en ella La suspensión delantera es delantera pero del con sopetazo, Pero se defiende El choque es desechable muy lento Pero también hace paso Dios, oh, Dios. Uh, Me dio susto Sentí algo raro Pero no, está bien todavía puede ser solo rollo mío pero siento que algo va muy mal acá estamos bien son las barras no estamos oh, pinchados en qué momento pinchamos eso es lo que iba raro no bueno, me di cuenta cuando pinchamos eso bueno me pasa nunca o fue acá o no sé qué fue lo que pasó vamos a arreglar esta weá Oh, Betwin, ¿qué te has creído? ¿Cómo bajaste? Es un tarro bastante aperrado. ¿Qué, qué querés que le, qué te diga? Está bueno aguanta unos pencazos brutales. Antes de salir de la casa, algo me dijo. Lleva parches. Esta escena ya la hemos revivido alguna vez, ¿no? Lindo llantazo. ¿Dónde está el otro? Un llantazo te lo acepto, pero así bueno, contento. Estoy, estoy feliz. Me agrada saber que no, no te has partido en dos. Esta dice la compré porque dije, ah, es distinta, no la he visto nunca, se ve bonita, 120, 120, full suspended, jamás me esperé que iba, iba a bajar así, por está un poco traumante, tengo miedo de quebrarla, es el mío más grande que tengo, ha sido una mañana bastante especial. <risa> Esta bicicleta, weón. en la rueda delantera si sí hay flexión sigue haciendo el sonido especial empezó de nuevo el juego en el pivote y la rueda trasera se siente bien está derecha la transmisión se salió a la cadena un 50% de los intentos digo de los saltos horribles que me acabo de mandar que loco man. eso que acaban de ver no se lo deseo a ninguna bicicleta, pero hay muchos niños que hacen exactamente eso. El salto se lo tiran a plano. Y la tonta aguantó. Man. Oh, el escopetazo asqueroso, weón. <risa> hay una gran diferencia entre esto y esto. Ya, <risa> yeah, si les soy muy sincero, lo que acaban de ver no me lo esperaba por ningún motivo <risa> estaba convencido de que en esta realidad íbamos a desbocar esta biela al menos penosamente hoy día no le hicimos nada muy, muy en contraste con la vez pasada que fue un desastre hoy, hoy día la hicimos se portó brutal no puedo decir otra cosa tenemos juego en el pivote principal que eso es 100% manufactura pero más allá de eso la lubricación que le hicimos a la horquilla que se empezó a chorrear por todos lados la mantuvo humectada y lubricada todo el tiempo que la anduvimos. El problema de esto es que, claro, ahora tenemos aceite en las botellas. Ese aceite se va a estar saliendo todo el tiempo, como pueden ver acá. Y una vez que se sale, hay que volver a abrir la botella, volver a echarle aceite, volver a tenerla funcionando bien. No es la mejor manera de hacer las cosas, pero... La potencia se sigue sintiendo sumamente larga, el manillar se sigue sintiendo sumamente angosto, me voy a sacar, esta. Los frenos no tienen una potencia brutal, pero frenan. La calidad es un poco terrible, esta es simplemente una placa doblada y, y paro de contar. El Marco desarrolló juego casi inmediato, así es que no fue para nada una solución definitiva lo que hicimos con el teflón. El shock sigue teniendo su rebote fijo, la transmisión no la destruimos, las ruedas siguen en derecha. No voy a sacar ninguna conclusión apresurada porque el video anterior fue horrible, este fue bastante bueno. Así es que lo único que me queda por decir es que si te gustó ver el maltrato que le dimos a esta bicicleta hoy día, dale un like. Si tienes algún amigo que le gustaría tener más referencias sobre bicicletas doble suspensión de gama baja, compártelo este video. Y suscríbete al canal para seguir viendo experiencias de este estilo. Nos vemos en el cerro.